fosas. Ya nomás ¿no está. Aquí también en México. Ay, güey. Este Ahí espero que anden al puro 100. Y hoy es sábado 18 de septiembre de 2021. Y prácticamente ya. Ya se fue el año, banda. Yo cargué hace rato apenas, desde anoche. Ahí en la Cítrica. Dicen los de ahí. Dicen los de la corporación Zemog. La Cítrica. Y voy aquí a. Abregón, es la embotelladora. No es que van para aquí adelantito. Hace tiempo que se quiten los Los yakis. Porque son 100 pesos hay por pasar que te cobran. Y pues. No creo buenas de darles. Las dona, recordarles para mi compa Martín Almanza. Dale también para Arturo González. A Giovanni Ramos. Ahí en Honduras, Centroamérica. ¿Cuál es aquí? Ah, aquí en este pueblo también te cobran. Ahí entrando. Te cobran 50 pesos. Tampoco les diga porque ese patrón no lo reconoce. Nomás reconoce los 100 pesos que tiene adelante. Pero si sí lo reconoce. Hay que poner 50 pesos. Nah, les doy 15, 18 pesos, 20 a lo no mucho. Así que no mamen. de perdido. que se pongan a tapar los pozos. Y el otro en alguna. Hija de la chingada. Pues así es, dona. ¿Quién sabe cuándo va a cambiar este pinche país? Pero bueno Saludos a mi compa Lázaro González Ahí en el Valle del Río Grande Ahí en Texas Para José Trejo Ahí rato les subo un video de Las Redes No Escritas en esta bonita profesión voy a ir aquí a la petrolera nueva que bueno la petrolera que está aquí cambió de razón social no oh, ahí los baños están impecables con su pinche mano y gratis que es lo mejor Fíjense que con la transmisión sí... fíjalo sí, lo mejor. Más que... Como que le falta un poquito ajustar Clutch nada más. Y eso sí no sé es hacerlo. Eso sí no... No sé, ajustar Clutch. Cualquier cosita le falta. Y ahora tengo un alguno. Y pues bueno, anda Les voy a dejar Ahí pasen un buen fin de semana cuídense bastante Échenle ganas Y sean buenas gentes ¿Qué es lo que este mundo Necesita ahorita